Bueno, muchas gracias a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinar de The Region Lab for Travel. Estamos muy muy contentas de teneros hoy a todos aquí y a todas y, y bueno pues vamos a, a comenzar con este eh, nuevo webinar eh, que se titula Seis pasos de un emprendimiento turístico hacia la regeneración. Bueno, mi nombre es Ángela Rodríguez, soy una de las cofundadoras de The Region Lab y bueno, junto con Sonia y Ana tenemos también que van a ser las formadoras de este, de, este curso, de este webinar. también tenemos a Analia y a, Mal, y a Malu que se van a ser las bueno, van de este a saludar un poquito más tarde. Y, y bueno, a pues, ¿qué y vamos, qué vamos a ver en la a de hoy? Con a sesión de hoy pues, a a ser una sesión muy práctica que bueno, pues, eh, vamos a, a conversar un poco sobre esta crisis global, esta crisis sistémica que estamos viviendo y bueno pues viendo cómo el paradigma de la regeneración va pisando fuerte por su gran potencial para generar bienestar en el mundo y por su visión sistémica. En este webinar que hemos eh, propuesto para hoy pues, daremos seis claves, como ya hemos dicho, para que todos y todas podáis iniciar esta pequeña, esta gran transición hacia la regeneración de forma efectiva. Hablaremos sobre la necesidad de cambiar la forma de entender el mundo y profundizaremos en algunos principios de la regeneración y cómo poder aplicarlos de forma personal en nuestros negocios. Eh, así que bueno, os dejo con, con Ana y con Sonia para ellas eh, os van a, a, da, a dar todas estas claves y bueno, recordaros que podéis usar el chat en todo momento para ir compartiendo pues vuestros, vuestros, vuestras opiniones, para también presentaros para los que vayáis llegando, poneros, ponernos enlaces a vuestros proyectos que nos va a encantar saber más de vosotros. Y después de esta presentación, pues daremos ahí un pequeño espacio para, para conversar, para preguntas y respuestas, para que podáis abrir el micro también si queréis. Así que bueno, pues lo, aquí os dejo con mis compañeras y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Voy a poder sacar las aguas negras, quiero ver cómo organizar algo. Hola, hola a todos. A ver, eh, vale, que estén en silencio todos. Muchísimas gracias eh, de nuevo por estar aquí. Pues vamos a empezar. Entonces. Eh, Nari, si puedes pasar, vamos a empezar con, con lo que es la presentación, ¿vale? Y realmente, eh, que, que, que, que desde el principio, ¿qué es realmente lo que esperamos que os queréis hasta el final, vale? Sobre todo, una de las cosas, si vamos a pasar bastante información y si realmente, más que estéis pendientes, a lo mejor tomando notas, que también está, está bien, pero si queréis al final de la presentación, quedaros, nos mandáis el email y os podemos pasar lo que es una, una copia del contenido de esta presentación, ¿vale? Y además, también porque vamos a hacer preguntas y respuestas. vamos a dejar unos 10 minutos, como ha comentado antes Ángela, para realmente poder, bueno, pues si tenéis alguna pregunta vuestra personal o profesional y poderos ayudaros ahora que estamos aquí. ¿Sí? Entonces voy a hacer una pregunta, Dani. ¿Por qué, por qué estáis aquí? A ver si podéis ponerlo en el, en el chat, ponerme un, un mensaje, dos palabras. ¿Por qué realmente habéis venido a este webinar? Que estamos encantados y quizás va llegando más gente. ¿Por qué habéis venido? ¿Es curiosidad? ¿Es realmente implementación, formación? Eh, más acerca... Ale dice que quiere saber más acerca de la regeneración. Perfecto. Aprendizaje, dice Gilda. Perfecto. ¿Qué más? Formación y aprendizaje. Vale. O sea, realmente es también curiosidad. O sea, esta transición realmente se está moviendo. Realmente veis que hay una necesidad de implementación para crear una agencia de viajes. Perfecto. Con esta, con esta visión. Estupendo. Muy bien. Pues Aplicación, implementación, aprendizaje, perfecto. Muchas gracias. Pues un poco es realmente eh, bueno, pues cómo hemos hemos dirigido un poquito lo que es este webinar, ¿no? Nani, eh, por favor. Um, el que creemos que estamos aquí es un poco pues, todo esto, ¿no? Realmente sois, somos personas que, que buscáis un cambio más profundo, posiblemente más de lo que hemos hecho hasta ahora, más de lo que habéis hecho hasta ahora en vuestro emprendimiento turístico, ya sea que lo hayáis emprendido ya o que tengáis una idea o varias ideas y queráis emprender y que realmente lo queráis emprender con esta visión, ¿no? De, de, un, de desarrollo regenerativo ya desde un principio. Quizás habéis leído, como habéis dicho, ¿no? más aprendizaje y más formación. Ya habéis leído algo más al respecto y más ahora que se está poniendo más un poco, entre comillas, ¿no? de moda y una tendencia, que por eso también estamos haciendo este webinar eh, y queréis realmente formaros, formaros mucho mejor. O quizás llevas trabajando en la sostenibilidad desde hace mucho, muchos años y realmente creéis eh, bueno, que hay algo que no, que no está funcionando del todo ¿no? y creéis que hay algo que hay que ir mucho más a fondo. Por ello, nani eh, Hemos, toda la información que vamos a, a, a poner es realmente para que finalicéis ¿vale? al final, están estos 60 minutos, que entendáis mucho, un poco más lo que es el turismo regenerativo. Cuando hablamos de paradigmas no se puede ofrecer todo en, en, en 60 minutos y es por supuesto muy evolutivo, pero realmente es entender más lo que es el turismo regenerativo, es una parte académica y también de implementación. Finalizar con una guía, ¿vale? Y pasos principales a seguir para hacer esta transición, ¿no? Esta implementación que estabais comentando y sobre todo inspiración, ¿vale? Inspiración para ser agentes de cambio eh, en nuestras vidas, tanto personal como profesional. ¿Qué vamos a ver? ¿Por qué es este webinar? ¿Vale? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos de Love? ¿Qué, qué, ¿Por qué empezó? ¿vale? ¿Y por qué empezó? La, y los seis pasos del emprendimiento turístico hacia la regeneración. ¿no? Hemos cogido seis, por supuesto que hay muchos más, pero bueno, hemos cogido seis pasos que creemos que son eh, principales y fundamentales para, para facilitar esa transición. ¿Qué pasos? Cuando hablamos antes de que hablaba de inspiración y, que, y, y cómo podemos ser, continuar siendo agentes de cambio, ¿no? pues daremos unos... Unos, unos facilitar no de qué, qué pasos realmente se pueden, se pueden tomar y al finalizar por eso os digo por favor seguir hasta el final vale porque además vamos a tener una sorpresa y también tenemos el paso de las preguntas y respuestas y además pues bueno pues las slides las necesitáis y queráis eh, más información por qué este webinar vale empezamos este webinar Nani siguiente la por favor um, y aquí va un poco una reflexión, ¿no? sobre todo tenemos que ver de que somos una especie muy, muy joven en el planeta. El planeta tiene 4.500 millones de años y si los comprimiéramos todos en 12 meses, veremos cómo realmente la vida tiene, tiene muchísimo que enseñarnos, ¿vale? sobre todo de la resiliencia y la evolución que ha ido durante todos estos años y cómo ha estado prosperando en todos estos 4.000 millones de años y casi sin el ser humano. Si realmente lo comprimiéramos todo en, en 12 meses, eh, el siguiente, veríamos que realmente el ser humano, y pongo este gráfico porque realmente es muy visual, ¿no? veríamos que el ser humano formamos parte solamente de lo que son... Eh, los últimos segundos de diciembre del 31, ¿no? si realmente comprimimos, veríamos que 144 años quedarían en un segundo. Si realmente lo comprimimos esto en 12 meses, para, para ponerlo gráficamente, veríamos que llevamos en la Tierra muy poco tiempo, muchis, muy poco tiempo. Y nos, si nos preguntamos si realmente si es que la Tierra está aquí por nosotros, desde luego no de la forma que lo estamos haciendo ahora y no de la forma que estamos realizando un consumo y una producción que no es sostenible, que no es regenerativa y que estamos extrayendo los recursos naturales a una velocidad mucho mayor de lo que el planeta puede sostener. ¿no? Entonces. Eh, sí, somos una especie muy, muy, muy nueva y esto es lo que nos da realmente una inspiración. ¿vale? Somos una especie muy, muy joven y nos da inspiración a que los cambios son realmente posibles, a que estamos a un segundo, ¿no? como diciéramos, a un segundo de poder generar un cambio, un nuevo paradigma y realmente eh, ver a la Tierra y toda su biodiversidad como modelos y como mentores. Realmente para nosotros y para nuestras organizaciones profesionales y tener una motivación y una perspectiva adecuada, sobre todo para seguir prosperando junto con la Tierra, ¿vale? junto con, con el planeta. Entonces ahora, si eh, cerráramos los ojos y, y viéramos y, y sintiéramos... Que realmente somos esta especie tan joven, ¿no? Y nos viéramos de aquí a un año, en el 21, en el julio de, de, de 2022, y nos viéramos realmente con esta con esta inspiración como agentes de cambio, de que realmente podemos generar un cambio de forma mucho más rápida de lo que nos pensamos. Simplemente es muchas veces cambiar las lentes ¿no? que llevamos y cambiarlas y cambiar nuestra mentalidad y generar ese cambio de forma eh, bueno, mucho más rápido, porque lo podemos, no llevamos tanto tiempo en el planeta. Entonces podemos realizar los cambios eh, de forma rápida también. ¿no? Entonces, ¿cómo nos sentimos? Si reflexionáramos, ¿cómo nos sentimos aquí a un año realmente sienta gente de cambio? Consiguiendo ese planeta mucho mejor. ¿no? Y si abrimos los ojos, de aquí realmente es como empezamos nosotros ahora mismo todo el webinar con este sentimiento ¿no? de, de, de inspiración, de, de positividad, de, de, de, bueno, de agente, como agentes de cambio, que, que por eso estamos todos aquí. ¿Pero por qué nació The Regent Love for Travel? ¿No? Es un poco la historia. Vamos a dar un, una, una píldora realmente de por qué realmente empezamos, empezamos aquí. Bueno, hace todas las que estamos aquí venimos del mundo de la implementación ¿vale? del turismo responsable y sostenible, eh, mínimo de 10, 12 años. Y desde hace ya, pues bueno, cada uno, vamos a explicar un poquito la historia, en este caso de, de Sonia y mía, y luego vais a conocer también al resto de compañeras. Pero básicamente, eh, bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, después de 12 años implementando lo que es una empresa social, empresas con propósito de turismo en la India, una empresa un operadora de turismo responsable, desde cero, ¿vale? con un paraguas de sostenibilidad que ha ido apoyando pues, a todos los proyectos tanto eh, que, bueno, que realizábamos para mitigar los impactos negativos que tenía el, el viajero ¿no? en los destinos, eh, con esa mirada de sostenibilidad tanto académica como de practitioner, como de, de emprendedora y de emprendimiento. Eh, bueno, me acuerdo que al final, al cabo de, de unos años, después de haber ganado premios reconocidos internacionalmente, tanto en Berlín, en Inglaterra, en India... Eh, Hubo los últimos años, los últimos tres años, me acuerdo más o menos en el 2017-18, que me encontraba cansada, me encontraba totalmente agotada de estar generando proyectos para realmente mitigar esos impactos negativos ¿no? del viajero. El ser humano causamos impactos al planeta de forma constante. Es infinito, no nos damos cuenta cuando no es un problema de un empoderamiento a la mujer, es reducción del plástico, derechos al animal, fin de la pobreza, igualdad de economía, distribución igualitaria sobre los ingresos del turismo a comunidades más desfavorecidas. Es un, un sinfín de proyectos y cuando estamos hablando de, de empresas pequeñas, eh, pueden llegar incluso a, a tener el riesgo ¿no? de que no puedan sostenerse eh, viablemente. Entonces eh, me acuerdo realmente de que estaba cansada, agotada, ¿no? de realmente cómo podíamos seguir con esta, con esta mirada ¿no? de, de la sostenibilidad. Y bueno, ahí empezó a profundizar más mi reflexión sobre qué es lo que, estaba, qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, y de ahí fue comenzamos a comentar, junto con Sonia y otras, y otras las fundadoras de, del proyecto, realmente de qué necesitábamos. ¿no? Y ahí empezó toda to la, la, la formación, la reflexión sobre la transición a la regeneración. ¿No? Ahora os va a explicar Sonia también cómo, cómo se unió y cómo, bueno, cómo forma parte, como yo digo, siempre llevamos diferentes gorros, tanto el académico como el de implementación en muchísimos años en estos, en estos paradigmas. Sí, pues como cuenta Ana, pues esto nace a través de una frustración ¿no? de no tener a lo mejor el impacto que, que, que hacía falta. ¿no? En mi caso personal, por ejemplo, fue desde... Desde una operadora en México, eh, nuestro propósito realmente era muy profundo. O sea, queríamos de verdad dar visibilidad a las, rurales, a las comunidades rurales indígenas en México. Queríamos eh, que el turismo sostenible fuera la norma, no la excepción. Entonces, eh, estamos también un poco cansadas de ver tanto greenwashing, ¿no? O sea, tantas empresas que, que dicen, ¿no? Que hacen, pues, eh, no sé, turismo verde, turismo ecológico, pero que realmente no estaba ocurriendo y nosotros decíamos, no, esto nosotros vamos en serio, es que esto tiene que ser así, ¿no? Entonces, eh, hicimos eh, muchísimas acciones, eh, nos eh, certificamos con, con varios organismos de ¿no? eh, turismo sostenible, pero veíamos que seguían ocurriendo ciertas cosas, nos seguíamos frustrando, no eh, como dice Ana, no esta parte de, de, de, de solamente estar como apagando fuegos, ¿no? teniendo esta sensación ¿no? de, que, de que no llegabas. ¿no? De, en las comunidades seguían habiendo ciertos problemas, falta de empoderamiento, eh, falta de compromiso en eh, muchos sentidos. ¿no? Eh, entonces, eh, en mi caso personal y pues en todas, ¿no? siempre hemos dicho es que es una gran responsabilidad esto. ¿no? O sea, hay que, hay que formarnos. Por eso Ana siempre dice ¿no? que tenemos esos dos sombreros, el de académicas y el de la implementación, porque eh, cuando solamente tienes uno parece que te falta el otro, ¿no? ¿Vale? Voy a formarme más, porque es una gran responsabilidad, sobre todo cuando estás pues, con, con comunidades indígenas rural, ¿no? Entonces, eh, fui a hacer una maestría y ahí por primera vez yo descubrí el, el tema del turismo regenerativo y ahí me hizo clic muchísimas cosas, ¿no? Entonces, de ahí en adelante fue como eh, pasamos a esa transición en la organización eh, y a decir, bueno, es que el mundo tiene que saber esto, o sea, realmente el mundo tiene que, que, que comprender qué es esto, ¿no? Porque se ha escrito muchísimo sobre el tema y demás, entonces, venga, vamos para adelante, ¿no? Entonces, eh, pues creamos eh, The Region Lab, eh, hace más de, algo más de, de un año, ¿Y qué es The Region Lab? Bueno, pues es una plataforma que facilita esta transición eh, hacia el desarrollo regenerativo en el turismo, pues a individuos, a empresas, ¿no? diferentes organizaciones a diferentes niveles, a través de bueno, pues talleres, mentorías, consultoría, eh, eventos, retiros, etc. ¿Y quién lo conformamos? Bueno, pues eh, ya nos conocéis a Ángela, que es eh, la primera persona que, que ha introducido el webinar, Ana y, y a mí, nosotras somos las, las cofundadoras y súper apasionadas del tema. Y después tenemos a nuestras queridas eh, Nani Angulo y Malumayorga, chicas saludad, Hola, hola, buenas tardes, Malu, tarde. habla, saludas. No, no, no, no, es solo para hablar, hola y que disfrutes mucho el, del webinar, solo. Desde Brasil está Malu. Desde Brasil, Malu. Sí. Saludo Brasil. Desde, desde Palma de Mallorca, eh, estoy muy contenta de que estéis de nuevo con nosotras, un, disfrutamos muchísimo, un placer de nuevo y... Y este es el camino, así que vamos, vamos hacia él a todos. Gracias por estar ahí. Muy bien. Pues con esto seguimos, ¿vale? Y vamos a empezar con lo que son, eh, bueno, un poco que lo conozcáis, que hemos conocido el equipo, ¿no? Las personas que lo formamos, lo formamos detrás. Realmente empezamos, eh, solamente añadir que empezamos a tener las conversaciones, bueno, pues yo creo que fue en el 2018, más o menos, eh, en el 2019, me acuerdo que era cuando dijimos... Con el COVID, con toda la pandemia que empezamos, dijimos: es ahora en el momento realmente que tenemos que empezar a darle, a consolidar todo lo que estamos hablando hasta ahora, porque es ahora más que nunca estábamos viendo que lo que necesitábamos es una mayor conexión con la naturaleza y un desarrollo regenerativo. Y es cuando empezamos a darle forma, ¿no? De RegenLab. Y es ahora, después de un año, que estamos empezando, ¿no? A, bueno, a dar mucha más visibilidad, contenido, ayuda, facilitación a lo que sea la transición. Y vamos a empezar con estos seis pasos, que por supuesto hemos cogido seis pasos, pero hay muchísimos más, pero seis pasos así muy prácticos. Eh, ¿Cómo se implementa? No? ¿Cómo realmente implementamos un emprendimiento turístico, un movimiento hacia la regeneración? Acordados que al final tenemos preguntas y respuestas, así que si tenéis alguna pregunta la apuntáis y luego eh, la podemos contestar. Primero de todo, ¿vale? es tener, nos tenemos que dar cuenta que necesitamos un cambio ¿vale? de nuestra forma eh, de ver el mundo. Necesitamos ¿vale? un, totalmente un cambio de, de, de forma de visión del mundo. Y para ello necesitamos un, la siguiente Nani, por favor, una, una mente diferente. ¿vale? Necesitamos una, si nos hacemos una pregunta de reflexión de ¿cuál es tu visión del mundo? ¿Cuál es la relación que tenemos con la naturaleza? Si vemos realmente pues eh, bueno de, de que tenemos que pasar de cómo el ser humano ¿no? Está, ha, ha ido extrayendo los recursos natural, naturales, eh, la pregunta que estaban haciendo ahora, por favor, la podemos al final, al final porque es muy interesante. ¿vale? Eh, de cómo realmente el ser humano se ha visto a nivel con el planeta, ¿no? Cómo hemos tratado los recursos naturales eh, todos estos años. Nos hemos visto siempre por encima de lo que es, eh, de lo que es el, el planeta en sí, de lo que es la, el, la biosfera, el ecosistema. Y tenemos que pasar a una era ¿vale? donde realmente el ser humano, el hombre y la mujer está, se siente naturaleza. Para ello, eh, que, que Esto que se siente naturaleza. ¿no? Necesitamos un tipo de mente totalmente diferente y además una que, que también pueda eh, abarcar toda esta, esta mirada tan sistémica que estamos hablando ¿no? y que realmente vea, eh, bueno, que, que empezar, que reflexionar que esta visión del mundo empieza con nosotros, empieza realmente por cambiar nuestra propia visión del mundo. Es como llevar unas, unas gafas de color azul. Si nos damos unas gafas de color azul, vamos a ver el mundo de color azul. Y hasta que no realmente tomamos distancia ¿vale? de realmente lo que es este, esta visión del mundo y más con el, el sistema que tenemos, ¿no? que realmente nos integra muchísimas, eh, muchísimas estructuras y programas que nos cuesta realmente salirnos de estas gafas de color azul. ¿no? Eh, hasta que no nos distanciemos y no tengamos un espacio real para reflexionar sobre cuál es nuestra visión del mundo, cuál es la relación con la naturaleza, desde un poco personal primero, como fundadores, como emprendedores, como iniciativas y ¿vale? luego para implementar nuestros proyectos hasta que no tengamos esa visión y cuál es el necesario cambio que necesitamos para cambiar nuestra visión del mundo para cambiar eh, ese paradigma ¿no? eh, y que realmente podamos um, que, nos, que veamos que, nos, que no solamente lo que conocemos ¿vale? que, que hacen, hacen falta también que podamos encontrar cosas que son distintas a las nuestras y aceptarlas Tal y, como, tal y como son, ¿no? Y hacer esas preguntas de cuándo realmente se han ampliado o alterado radicalmente nuestra visión del mundo. ¿Qué es lo que ha hecho posible? ¿Cuándo nos hemos encontrado, que no hemos sentido más naturaleza en nuestras vidas? ¿No? ¿Cuándo hemos tenido ese cambio de paradigma al, al, al lado de nuestras vidas? ¿Qué ha hecho falta realmente para hacerlo posible? ¿No? pues este, este cambio de paradigma de sentirnos naturaleza, de sentirnos que somos recursos naturales y que veamos los recursos naturales no como una abstracción, es un, un, un paso ¿vale? primero realmente para pasar a un desarrollo regenerativo. El paso número dos. Paso número dos. Eh, nani. Sí, muy bien. Bueno, el paso número dos sería buscar conocimiento y formación para entender de qué se trata realmente y qué implica. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hace, desde hace más o menos un año, eh, yo por ejemplo cuando, cuando empecé y todas las chicas, ¿no? cuando empezamos a, a leer sobre la regeneración, sobre el desarrollo regenerativo, eh, no había casi información pública, ¿no? era muy difícil eh, conseguir toda esta información. ¿no? Ahora desde hace un año eh, se está hablando muchísimo del tema, es bueno, es muy bueno por un lado, pero por otro lado eh, también sigue habiendo bastante desconocimiento, por tanto puede haber mucha confusión, ¿no? Cuando leemos a veces un artículo y, y vemos que, pues eh, no sé, vamos a hacer un curso sobre es, experiencias regenerativas y experiencias culturales y experiencias de otra cosa, ¿no? O sea, como si fuera solamente una tipología de turismo, ¿no? O se, se leen muchas cosas un poco confusas. Entonces aquí nuestro consejo es, busca, realmente busca más conocimiento, lee mucho, no te creas todo lo, lo que ves así a primeras, ni siquiera te crees lo que nosotras te decimos. Investiga, investiga, lee, busca diferentes eh, autores, autores, sobre todo pues aquellos que son pioneros ¿no? de, de la regeneración. Eh, es muy importante esa parte de investigación, ¿no? saber qué es. ¿no? Eh, si vamos a la siguiente, por ejemplo, hay muchas confusiones y yo voy a mencionar algunas ¿no? de, de, de, de las que suelen escribirse sobre turismo regenerativo. ¿no? Eh, Nani, si puedes la siguiente mira. Por ejemplo, la primera... Nani. A ver. Si en la experiencia turística integra una actividad de reforestación, ya es regeneración. Eso es una de las cosas que, que suelo ver mucho, ¿no? por ejemplo... Eh, alguien que hace una actividad muy similar a la que hacía antes, pero que añade un, un, un aspecto de, de reforestación. Entonces ya dice, Ay, hacemos eh, actividades regenerativas. Eh, solamente el hecho de, hacer, de, de incluir una parte de reforestación o incluso de compensación de, de huella de carbón no lo hace regenerativo. Eh, va mucho más en profundidad la regeneración. ¿vale? Eh, lo segundo, si mi lugar ya está bien, pues no necesito regenerar, ¿no? Yo con sostener, pues ya tengo suficiente. Esto el otro día me lo dijeron, ¿eh? Justamente. O sea que todas estas frases están tomadas de verdad de, eh, pues eso, de experiencias personales, ¿no? Entonces, ¿es eso cierto que si en mi lugar ya está bien, no necesito regenerar, no necesito hacer nada más? Eh, no, por diferentes motivos. Primero, porque eh, los lugares son sistemas anidados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos en un solo lugar, eh, en un lugar que está totalmente separado al resto y que no afecta en absoluto al resto. Todos los lugares están conectados. O sea, tu vecindario está dentro de, de un pueblo, de una, de una comunidad, que está dentro de una región, que está dentro de, de un estado, de un país, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas las acciones que tú realices afectan siempre a los demás. ¿Y por qué? Porque la sostenibilidad es un paradigma muy diferente. Bueno, no muy diferente. La sostenibilidad es un paradigma y la regeneración es otro paradigma. Es otra forma de pensar, como dice Ana, otra forma de ver el mundo. Lo tercero, ¿no? Yo empleo la regeneración con el objetivo de tener un desarrollo sostenible. Bueno, en este caso nosotros vamos a cambiar esa mirada del mundo, vamos a, a implementar eh, este paradigma de la regeneración para obtener culturas regenerativas. ¿Vale? Porque el, el desarrollo sostenible eh, viéndolo de una forma básica, digamos, es sostener, ¿no? sostener estos ecosistemas, mantenerlos para futuras regeneraciones. Pero nosotros lo que queremos hacer es crear abundancia, crear abundancia, crear vida, es otro paradigma, es un paradigma que va más allá. Entonces, lo hacemos para ya cambiar totalmente estas culturas. ¿no? La regeneración es lo mismo que el turismo biocultural, no, el turismo biocultural es una tipología, es una tipología de turismo que también estudia digamos, la relación eh, del hombre con, con su cultura y con la naturaleza y cómo ambos se dan forma, es una parte muy importante de la regeneración, ¿no? que siempre se habla, pero es un aspecto, eh, es un aspecto de esto, ¿no? el turismo biocultural es eh, una tipología, ¿no? una clasificación de turismo. El turismo regenerativo va de la experiencia que se le ofrece al visitante. El turismo regenerativo no es solo la experiencia, en sí, ¿verdad? Igual que tampoco el turismo sostenible va de la experiencia. Sí, el turismo regenerativo es un paradigma, una vez más, ¿no? Eh, viene del eh, diseño regenerativo, eh, desarrollo regenerativo, ¿no? Desarrollo regenerativo, diseño regenerativo. Y es aplicado al turismo. Okay, entonces, eh, influyen muchísimas cosas, no solamente la experiencia, ¿no? Es la planificación, es, es, es todo, ¿no? Y ya hay certificaciones de turismo regenerativo. Esto lo vi el otro día. No, no hay certificaciones del turismo regenerativo. ¿Y por qué? Digamos, porque las personas que estamos eh, involucradas en, en, en, en todo el tema de la regeneración, del desarrollo regenerativo, eh, por el momento, mmm, no se quiere... Hacer esto, ¿por qué? Porque el turismo regenerativo no quiere generar estándares eh, demasiado estáticos y, y globalizados, y, y, y estandarizados, no valga la redundancia. Eh, lo que se quiere es generar un pensar, una reflexión. Entonces, lo que sí se está creando por el momento son principios, digamos, eh, de regeneración que se pueden aplicar en diferentes contextos, pero no hay certificaciones de por sí y y no se, no se quiere eh, crear una certificación, aunque como sabemos ¿no? en el mundo siempre al final se terminan creando, pero en este caso eh, se quiere que sea un poco diferente, ¿vale? Bueno, ¿y qué es turismo regenerativo? Bueno, turismo regenerativo no es una tipología de turismo, como, como he dicho antes. Eh, es un turismo con un enfoque sistémico, ¿no? Eso es muy importante en la regeneración, este... Este, este, este Esta mirada mucho más, más, más completa que comprende que, que un sistema es mucho, va mucho más allá de la suma de sus partes, ¿no? va mucho de, de conexiones, de relaciones ¿no? y busca facilitar este encuentro profundo y transformación de nosotros con nosotros mismos, con el otro y con la tierra. Eh, y busca, eh, su diseño siempre va a partir de las particularidades del lugar. No es globalizado, es siempre a partir del lugar, ¿no? Eh, y, siempre, y, y una parte muy importante también es que debe incluir a todos los actores. No es un tema de consultar, sino es un tema de co-crear siempre con los, con los actores. Es más, no solo co-crear, sino alinear, alinear las visiones, alinear las expectativas, ¿no? Eh, y debe contribuir a la construcción de la capacidad de los sistemas eh, sociales y ambientales que sostienen la vida del destino. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente es impactar y compensar, es construir la capacidad de estos sistemas que sostienen la vida. ¿vale? Esas es son un poco las diferencias al paradigma anterior, ¿no? Eh, y después asegura este desarrollo de, de nosotros los humanos en coevolución con la naturaleza. ¿no? ¿Cómo realinear esta actividad humana con la evolución del ecosistema? ¿no? ¿Cómo podemos los humanos participar en toda esta evolución? Entonces, si, si pasas a la siguiente Nani, esto es esencial en la regeneración y lo he mencionado antes. En la regeneración se generan las condiciones que conducen a la vida. ¿Vale? Entonces, pasamos de, de, de, de este paradigma anterior a esta parte de generar vida. Eh, si pasas al anterior, solamente para daros un ejemplo de qué quiere decir con esto. ¿Qué quiere decir cuando se generan las condiciones para, para crear vida? bueno Un ejemplo, por ejemplo, serían eh, en los bosques, ¿no? los árboles y, y demás. ¿no? Hay veces que eh, bueno se sabe eh, por estudios de laboratorio, que los árboles comparten información y nutrientes eh, subterráneos, no, no compiten entre sí, al revés, ¿no? comparten. ¿no? Eh, y eh, esto se hacen bueno, pues a través de las, de las eh, raíces ¿no? y, unos, y, y los hongos simbióticos ¿no? que crecen a, a lo largo y entre las raíces de los árboles. Eh, entonces, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Pues no, lo que tenemos que pensar es, en esto, justo en crear estas relaciones. ¿Okay? No, no en, en, en plantar algo que a lo mejor a la larga puede morir, sino en crear un ecosistema que pueda tener unas, unas, unas relaciones eh, que generen vida para el futuro. Bueno. Ahora, el, la parte de la, trayectoria, de la trayectoria del turismo regenerativo, de... Eh, la, esta parte es importante, siempre la mostramos, pero, pero la verdad es que es muy revelador y también eh, nos permite comprender que la regeneración, digamos que aquí es el último peldaño, ¿no? O sea, pasamos de la práctica convencional, eh, nos fuimos a lo verde, ¿no? Cuando vimos que estábamos impactando, eh, pasamos a la sostenibilidad, digamos que es 100% menos malo, ¿no? La parte más neutral pasamos después a la restauración y de ahí nos movimos a la regeneración, que la regeneración es realmente los humanos participando como naturaleza. ¿no? Es la coevolución de, de todo el sistema. Paso 3. Ana. Que estaba en silencio. Aquí eh, lo que queríamos ver, sin profundizar muchísimo en, en muchos principios, pero realmente algunos principios de la regeneración ¿no? y cómo estos pueden ser aplicados en nuestro concepto de día a día de forma organizativa. ¿no? Eh, estos son puntos que, aquí hemos puesto cinco, pero son puntos que, bueno, que, que realmente se tendrían que dar individualmente, pero vamos a, a mencionarlos para que, más, para que más o menos tengamos una idea. ¿no? Uno, algunos principios de la regeneración es... Con la vocación individual y la vocación colectiva. ¿Qué significa esto? Como ha dicho antes Sonia, uno de los errores que hemos caído con, bueno, con la sostenibilidad, aunque es, ha sido siempre, y es muy noble lo que ha faltado y es el, el greenwashing que me veo, que es la falta de alineación de lo que es la persona con la contribución del mundo eh, la visión del mundo, la contribución del mundo de la persona que está generando, haciendo un proyecto ¿no? con el proyecto en sí, con el impacto que queremos realizar. ¿no? Esa vocación individual no está realmente eh, bueno, está mucho más está, es un pilar fundamental de la regeneración y no solamente la vocación individual, sino también la vocación colectiva. Eh, y cuando hablamos de vocación colectiva, hablamos de que una comunidad son muchas personas y cada persona tiene una vocación distinta. Tenemos que, a través de, de estrategias, de talleres, de actividades, eh, y en varios destinos, como el destino de Flanders, ya hemos visto realmente que las comunidades se pueden alinear con una vocación, con un objetivo en, en conjunto. ¿Y qué pasa cuando realmente hacemos esto? Pues que conseguimos el potencial. Es cuando conseguimos una organización mucho más resiliente y el potencial también de ese proyecto en sí. Bueno, el segundo principio es el ser humano coevoluciona con la naturaleza. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? es esta comprensión de que el humano es parte integral de la naturaleza, no solamente la relación que tenga con la misma, sino a entender que somos parte de, ¿no? que si observamos los patrones, vamos a ver que, que realmente somos parte de este, de este ecosistema, ¿no? Entonces, entender que más que la competencia, lo que prevalece en el mundo son estas relaciones simbióticas ¿no? y este, este compartir, ¿no? Y romper con la creencia de que o bien, por un lado, eh, no a veces tenemos tanto miedo, y sí, y el miedo eh, es razonable, ¿no? De que si a lo mejor dejamos eh, ciertas áreas eh, accesibles ¿no? para los visitantes que después la van a de degradar, pero tenemos también que dar la oportunidad de convivir eh, con la naturaleza. ¿no? Esa parte es importante, ¿no? quitarnos esta, esta idea de que el ser humano solo puede dañar al medio ambiente, sino que también eh, puede convivir con él y, y tener ¿no? este tipo de... de... El tercer punto es una mirada sistémica. ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hablamos, cuando hablamos de mirada sistémica, como ha comentado antes también Sonia, eh, de, de cómo todo está interconectado. ¿no? Cuando ponía el ejemplo de los árboles, ¿no? si ponemos, si observamos a la naturaleza y ponemos otro ejemplo como los hongos, que son independientemente, son genéticamente, son independientemente distintos, pero entre ellos se eh, traspasan información de forma constante y de forma muy rápida. Y así es como la naturaleza eh, Evolve, no, realmente prospera, eh, si observamos a ellos cómo, es, cómo tendríamos nosotros que trabajar incluso en nuestras, en nuestras organizaciones, esa mirada sistémica realmente de interconexión entre departamentos, entre comunidades, la información, ¿no? eh, los impactos que estamos generando y aquí por ejemplo una forma pragmática para traducirlo podríamos decir por ejemplo cómo los objetivos de desarrollo sostenible realmente tendríamos que evolucionar y mirarlos posiblemente que de que se han visto siempre de una forma totalmente fragmentada, podríamos, tendríamos que verlo de una forma sistémica, donde realmente la biosfera forma parte de lo que es el pilar de los ODS, porque sin, realmente sin, sin una, una biosfera saludable no podemos tener economías saludables y una sociedad saludable. ¿no? Entonces, ver esa dimensión sistémica. El sentir del lugar, este es otro de los principios de la regeneración. Eh, ¿Por qué? Porque la regeneración lo que hace es es redescubrir este lugar y conciliar eh, la fuerza de la globalización con la diversificación y, y estas particularidades de, de los lugares y los nichos donde vivimos, ¿no? eh, Es volver a ver estos lugares como hacían nuestros ancestros como sagrados y vitales, ya no banalizarlos, ¿no? Eh, y, y darnos cuenta de que, que, bueno, que no podemos privarlos de, nos, de sus recursos naturales y, y culturales, porque aparte es que formamos de, de, parte de ellos. ¿no? Entonces, en un paisaje eh, que está co-creado entre las personas y su ambiente, se crea una unión muy especial entre el grupo cultural y, y su lugar y un sentimiento de, de, de, de, de apropiación del, digamos, o de patria ¿no? eh, que, que es muy saludable y bueno, para finalizar estos es algunos de los principios, pero esto es la verdad que, que bueno, que hay, hay información entera sobre, sobre principios de la regeneración. Eh, que trasladamos ese codiseño del proyecto. Y aquí miramos desde de esa visión de que hay que empezar eh, los proyectos desde el lugar, como comentaba, el sentir del lugar, de la conexión, la importancia del lugar y de las personas, que ¿no? hablamos del bottom-up, que hemos hablado muchas veces en sostenibilidad, pero realmente de hacerlo desde una mirada real, no desde la parte de consultoría, que es una observación ¿no? de una persona que va a un proyecto, va a un destino y, y decide. Eh, ¿no? ¿Cómo como un proyecto tiene que, tiene que realizarse? No Estamos hablando realmente de un proyecto con, desde, o sea, realmente que nace desde la comunidad eh, y se codiseña el proyecto con la comunidad desde un principio. Y aquí, por supuesto, entran muchas preguntas que siempre, bueno, ¿qué pasa si la comunidad no quiere? No? Entonces, bueno. Eh, eh, el community based tourism salió con esa nobleza, ¿no? realmente que saliera desde la comunidad, pero se ha visto que muchas veces no, no se ha implementado como tal. ¿no? Entonces, el principio de la regeneraciones, realmente que salga desde esta mirada de bottom up. Muy bien. Paso cuatro: comprender que es un movimiento de abajo arriba. Bueno, eh, la, la anterior, Nani. Entonces. ¿Cómo es esto? ¿No? Esto significa que, que muchas veces está, nos quedamos esperando siempre, ¿no? Y una típica pregunta es de ¿Cómo convences al gobierno de esto y qué hago? ¿No? ¿Y, y quién me puede ayudar, ¿no? Obviamente, claro, todos al inicio necesitamos un poco de guía, un poco de, de ayuda, eso está claro, ¿no? Eh, Pero no, no esperemos tanto, sino empecemos nosotros. Eh, hace, hace unos meses eh, vi un, una, una charla de Yay Herrero, que es una antropóloga eh, buenísima, ¿no? de, de ecologistas en acción, y, y han hecho muchísimos estudios sobre también eh, el comportamiento del ser humano durante esta pandemia ¿no? y de todo lo que ha pasado. ¿no? Y hablaba de que todo lo que, lo que ha emergido con la pandemia, eh, pues es mucho miedo y esta conciencia de, de la vulnerabilidad ¿no? que tenemos, ¿no? y que se ha afrontado de dos formas. ¿no? Una forma es obviamente pues una postura un poco a la defensiva ¿no? de, de grupos que quieren mantener más su estatus, pero otra postura mucho más fuerte que la primera ha sido eh, que se ha, hecho, se ha creado un rearme comunitario eh, imprescindible, eh, o sea, impresionante, ¿no? de, de apoyo mutuo y de solidaridad, ¿no? donde han surgido muchas eh, redes de apoyo. ¿no? Eh, y que se han creado muchas alianzas público-comunitarias, redes locales y demás, ¿no? Entonces, esa es una parte que tenemos que, que, que acordarnos, ¿no? Eh, de que nosotros mismos podemos empezar esto. Entonces, si pasas a la siguiente, Nani, eh, ¿cómo nosotros podemos transformar un destino desde nuestras trincheras, no? Eh, estas inseguridades que tenemos a veces, ¿no? Pues no, no hay que tener inseguridades, nosotras lo hemos vivido... Eh, Tú tienes esta, este conocimiento, eh, te, te formas bien, traes esto, ¿no? Y lo llevo a mi organización, ¿no? A veces siempre hay este, este miedo, ¿no? Y pues es que tengo que hacer un gran paso, tengo que crear una empresa, tengo que crear un NG. Bueno, a veces puedes ser una, un emprendedor dentro de tu, empresa, de tu empresa mismo, ¿no? Llevar este, este conocimiento ahí, ¿no? Entonces comenzar como estos pasitos, ¿no? Desde el yo, Nani, si quieres ir, ir avanzando aquí, ¿no? a mi organización y después de esto va al territorio. Y es posible porque nosotros, nosotros ya lo hemos vivido, ¿no? Y yo en mi caso también lo he vivido, ¿no? De, de tener yo solamente esta idea y este conocimiento a pasarlo, ¿no? A, a la organización y después al territorio, ¿no? Eh, pasamos a la siguiente. Siguiente. Siguiente. Bueno, uso de herramientas integrales eh, eh, que te ayudan al diseño exitoso. Bueno, obviamente no tenemos el tiempo en un webinar tan corto de, de estar hablando de todas las herramientas, ¿verdad? Pero eh, esta parte eh, consideramos que era muy importante mostrarla porque la regeneración eh, es, es todo un, un complejo in, muy integral de, de muchas herramientas, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Nani... Vemos, por ejemplo, tenemos eh, la parte de este entendimiento eh, de, de las organizaciones como sistemas vivos. Es decir, no es que hay que convertirlos, que las organizaciones ya son organizaciones vivas, no son sistemas vivos. Entonces, eh, hay un, una herramienta que es un flow map con este entendimiento, eh, si, si le das ahí ir apareciendo, ¿ves? De, de esta parte del pensar, del sentir y del hacer, Ajá. Y después, como todas las organizaciones, todas, eh, tenemos siempre estas, estas cuatro dimensiones, ¿no? La, la parte de los recursos, la parte de los procesos, la parte de las relaciones y la parte de la identidad, ¿no? Y esta herramienta, eh, nosotros la, la utilizamos en México, yo he sido facilitadora de varios procesos de esto y es una herramienta muy, muy potente para darnos cuenta de esta relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Biomímesis es, es otra, ¿no? La biomímesis es esta práctica de, de aplicar estas lecciones de la naturaleza y, y la invención de, de tecnologías más saludables y más sostenibles, ¿no? eh, La economía circular, economía regenerativa, ¿no? que, que aplicamos a nuestros negocios, esta mirada sistémica que comentaba Ana importantísima también para aplicarlo en los negocios, la permacultura, ¿no? los principios de la permacultura, si, si se ponen a ver eh, estas cosas se van a dar cuenta que todo tiene relación ¿no? y esta búsqueda del propósito y el refuerzo de, de identidad y la alineación ¿no? con, con nuestro equipo y, y con, el, con el territorio. Pasamos ¿no? a la siguiente. Y aquí hablamos, bueno, de, para finalizar realmente de la importancia que, que necesitamos de esta creación de redes, ¿no? Y más que nunca vemos que está, ya, ya, ya lo, lo sabemos, eh, lo sabemos, pero todavía no lo llegamos a implementar del todo. Y y esto es porque realmente no lo sentimos como tal y todavía vivimos en una visión del mundo donde hay eh, mucha resistencia a compartir información, mucha resistencia eh, a la colaboración, aunque se dice, se habla y sabemos que debemos tirar para allá. Creo todavía hay una resistencia que, se, que, se, que está integrada. Si vivimos desde un paradigma de desarrollo regenerativo, sentimos realmente de que, de que esa información ya, ya fluye, de que es necesaria realmente esas alianzas Gracias. Um... Y, y, nos re, y nos regimos por una inteligencia colectiva realmente, eh, de constantes cuestionamientos eh, de por qué, de los procesos, de los, de los procesos y los proyectos, de cómo se codiseñan. Y esa reflexión constante en, en las alianzas ¿vale? para construir esa colaboración. Eh, es, es importante realmente que salgamos de esta caja, ¿no? que estamos metidos con esas lentes eh, para poder realmente transicionar ¿no? y hacer esa transición eh, constante.